¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cars. Vamos a hacer aperturita de máquinas, como veis tengo 5400 monedas No lo voy a abrir ahora todo, lo voy a hacer en varios vídeos para que así traer Poder traer mejor contenido, más contenido chicos, no esperar tanto tiempo a traerlo No tengo por ahí también que hacer la misión diaria que no sé cuál es A ver... Con el hatchback Conducir 800 metros sin golpear ningún coche Bueno nosotros vamos a lo nuestro Vamos a abrir máquinas Vamos a empezar ya Vamos a abrir alrededor de 30 máquinas ¿Por qué no? Chicos Y ya las 24 que tengo aparte Haré otras 30 Venga, vamos a ver qué sale de momento en esta común Está nuestro querido Quad qué tanto nos costó Conseguir y que tenéis en un vídeo La reacción Para que bueno Nos salió ese quad y a la primera Para poder tener el mini que Nos sale ahora épica chicos Vamos a ver qué se trae qué me das Bueno Depósito de aceite Maximizado más 5 ya sabéis Que tengo ahora mismo Si no visteis el vídeo anterior Ahora mismo llevo alrededor de 1022 gemas. Sí, chicos. Una barbaridad de gemas. vamos a abrir. Común. Bueno, el swing. Que este sí que sí lo necesitamos. Nos ha salido al principio. A ver si nos salen muchos más a lo largo de la apertura. Vamos a ver, vamos a ver. Moradita, no sé exactamente cuál necesitábamos. Ahora haremos un repaso para ver qué coches necesitamos para fusionar otros. Este está maximizado. Seguramente al subir de nivel vamos a subir un nivel. Se no... Bien, bien, bien. Legendario. Y al principio del vídeo, chicos, que en el anterior vídeo no nos salió hasta en el último momento. Venga, que qué queremos. Pues el avión, por ejemplo, el tanque, que no me dé ambulancia, que no me dé barco, que no me dé ninguna cosita de esas que ni me gustan porque ellas son muy viejas, ni necesitamos porque ya tenemos maximizadas. El coche de velocidad tampoco, ¿eh, chicos? El tanque, bien, que desde que lo dimos para fusionar El mini tanque, no lo habíamos visto. Vale, más 80 de experiencia, lo cual nos acerca mucho al siguiente nivel y que no nos salga otra legendaria porque entonces subiríamos incluso dos. bueno empezamos muy bien la apertura, llevamos una legendaria, llevamos el tanque que tanto queríamos insecto maximizado más una gemita no sé si habéis visto mi camiseta chicos no es de Crash of cars ni nada por el estilo simplemente de una tienda, aquí me la estamparan el logo y nada, lo tengo yo. Me ha gustado poco. Eh, tampoco puedo enviarosla. No puedo venderlas ni nada. Ya hablé con Crash of Cars Me dijo que no podía. Que iban a sacar seguramente ellos su merchandising. No sé si pronto o dentro de mucho. Pero me dijeron que lo iban a hacer. Está común. Nos ha salido antes la Scooter. Bueno... El gigantón, que este es otro que también necesitamos. Sí, señor. Y ya faltaría nada para subir de nivel. Bueno, tampoco os he dicho nada por Twitter. Que os lo suelo decir siempre que he comprado un juego. Me he comprado un último juego, chicos. Lo tengo por aquí. Es la razón por la que no subo tantos juegos al canal. Sale el camión tropa. Bueno, me he comprado el Pokémon, me estoy viciando. Lo tengo ya casi Pasado, Yo jugando aquí en la Switch. Para los que no sepáis que la tengo, que me está encantando. Me compré ya un juego para la Switch que fue el Toad, el Remake. Y mech, mech. Acabé vendiendo el juego. Tampoco me hacía mucha ilusión quedármelo. Este Pokémon sí que me lo voy a quedar. Vamos a salir Safari, maximizado. A ver si nos salís alguna para poder subir de nivel. Y nada, la, la viciada es real Es real No sé si subiré algún día Un vídeo de Pokémon GO Let's go, perdón Consiguiendo algún Shiny O algo, vale, tenemos Nivel 79 Power up, no Coche de prestigio, chicos Voy a dejar aquí la consola Más 5 gemas Y nos en el Viachi, Dios, está guapísimo eh. Dios, esta apertura Me está encantando el Omni que nos ha salido para mejorar al número 6. Y nada, el Bianchi. Ya tenemos el Bianchi. Y seguramente hagamos un vídeo con el Nivel 79 de prestigio. Ya sabéis, chicos, para los que estéis cerca, que os dan el Bianchi. Que supongo que correrá bastante. Épica. Limusina maximizada. Bueno, 5 gemitas. De camino a las 1100 gemas. Con las que podríamos abrir 11 máquinas legendarias del tirón. Una burrada, ¿eh? Una auténtica burrada, chavales. Vale, 4x4, maximizado, seguimos. A ver si nos saliese otra legendaria. Va a estar difícil. De momento me está encantando la apertura. No sé cómo transcurrirá el vídeo de aquí en adelante. Nos sale el Panther. Ahora lo vamos a tener al máximo. Me gusta, me gusta ¿Y cuántas máquinas llevamos abiertas? ¿Cuántas máquinas llevamos abiertas? Hasta que... Bueno, llevamos 4 Llevamos 14 14, no sé en 16 máquinas Creo que nos tenemos que quedar con, 20, con 2400 de oro Así que todavía queda Todavía queda apertura, chicos nos no vayáis coger palomitas patatas que de momento está siendo muy buena maximizado lo que no nos interese lo vamos a saltar hay otra común chicos ¡Oh! bueno el bólido espectral la furgoneta de Scooby Doo vale, ahí está saltamos se ve ahí la camiseta de Crash of Cars mira chicos Nada, si queréis hablamos un poco del canal que no entiendo por qué por, es por mi culpa y no lo sé si subo menos vídeos lo que sea el contenido tiene menos visitas tiene menos likes bueno, me, me anima menos a subir vídeos como antes pero igualmente los voy a subir porque me gusta mucho subir vídeos de Clash of Tenis, bien, más 20 si tuviera que subir otro juego, que igual me ocuparía mucho más tiempo, no lo subiría. Pero Clash of Cash me gusta, me ocupa poco tiempo. Estoy aquí grabándolo desde el móvil y nada. La verdad, que muy cómodo, Clash of Clans épica. Cruzo los dedos. El ariete, bien que nos den cositas que no tenemos o que necesitemos mejorar. No siempre una limusina, un aerodeslizador. Que es lo que te dan siempre Y ya lo tenemos maximizado Otra común Es El panther, bueno nos están saliendo panther Un momento se va a parar la cámara ¿eh, chicos Vale chicos Se me ha olvidado comenzar a grabar otra vez Vamos a seguir desde esta posición He abierto ya unas poquitas de Máquinas Pero bueno, ha salido legendaria Me he dado cuenta de que no estaba grabando Y le vamos a dar Coche de velocidad no Coche de velocidad no, chaval Que no, que no lo quiero Dios mío O sea, el coche de velocidad Me en la mar Yo he estado ilusionado Con esta nueva legendaria Vainer Serena Nos dan 10 gemas Pero Que no, que no No, no, no, no, no, no nos había hecho antes un repaso de lo que nos faltaba. Si queréis, os lo digo así por encima: que es nada. Un par de carros de guerra. El swim. El gigantón. Cosas que nos han salido. Vamos a ver qué sale ahora: el autobús de. No, Doppler. Ahí está, haciéndose publicidad a sí mismo. No spam. No problemas. Nos saldrá otra legendaria. Llevamos todos, chicos. Los dos legendarias Venga, rara que es el polar Maximizado también, tengo ya 1062 gemas Segur Seguramente cuando terminemos esta apertura en la siguiente Consigamos ya esas 1100 Pues todo, lo tenemos todo maximizado a menos Que, bueno, nos ha salido destruyendo más 40 si nos saliese ahora mismo otra legendaria que no tuviésemos, hubiese sido worth it De verdad, eh, chicos Qué lástima Qué lástima ese coche de velocidad no hubiese sido otro Común ¿Qué es? ¿Qué es? 4x4 Maximizado nada Pásame, pásame Ay, no común, no pasa nada, chicos Venga Continuamos El google arenero Nada, maximizado 1064 gemas Ahí está Otra común No chicos, no Tantas comunes, no Nada, camión de basura Maximizado también Será por comunes y no sé qué máquinas tenemos ya abiertas, pero tenemos que mirarlo ya mismo. Ramón, ¿qué es? Pues alegre, nada, nada, nada. Ha ah, maximizado chicos. Y no sé qué hacer. Sigo abriendo máquinas o no chicos. Vale, dejar un like abajo. Vale, vamos a hacer esto Vosotros vais a dejar abajo un like Un like así de gordo Si... Si veo que hay muchos likes Entonces... Si veo que hay muchos likes Mi yo del futuro irá al pasado Si veo Si dais muchos likes Con... Si dais muchos likes Seguiré abriendo máquinas Porque mi yo del pasado Porque mi yo del futuro Irá al pasado Mirará cuántos likes habéis dejado Y seguiré o no Mira sí, yo creo que vamos a continuar Así que ir abajo a dejar likes Chicos porque esto no se acaba Mira que yo lo vea eh chicos A ver a ver a ver, chicos. Vale. Vale. Buenos slides, eh? Buenos slides. Ya continuamos. Así ah, si es que esto de abrir máquinas me encanta. Me encanta. Bueno, hemos cambiado de dinámica, tenemos morada por aquí. Qué moradita será? Qué moradita. Bueno, la hamburguesa. No le vamos a decir que no. Más 20. 140. Continuamos. Qué lástima que otra legendaria no salga. Qué lástima, ¿verdad? Cross of Cards, qué lástima. Ay, ay, ay, ay. ¿Habéis visto, chicos? Mi nuevo. No es ningún póster. Es una placa de Harry Potter. Está chulísima. Vamos a entrar la calle, chicos. Permitidme que me ponga como cómodo. Me vamos a seguir. Hasta que me entren gana ¿Qué os parece? Incluso a lo mejor abro hasta todas. Qué guay, ¿eh? Qué guay, como uno otra vez, venga Bueno, rato caravana del señor Guay, más rollito eh, Porque maximizada Más rollito El señor Guay, más rollito Otra rara, voy a cambiar La gorra que se me ve bien la cara Que me daba mucha sombrita A ver El coche de vidas, bueno Lo llevamos al máximo Stop. Nos dan 20. vamos a apurar hasta que suba de nivel. Cuando suba de nivel, paramos el vídeo. Que quiero otra legendaria, chaval. Quiero otra legendaria. Vale, montaña rusa. Vale, no me des, No me des. gemas. No quiero gemas. Bueno, si sí, en verdad si sí quiero gemas. Porque no cuantan más gemas. Más máquinas a. Más, más máquinas legendarias. Vamos a abrir. Otra común el GT Maximizado Nada, nada No hay cosas para Experience Please Please, please, please Morada, más 20 de experiencia No caerás a breva, ¿verdad? No caerás a breva Dale Legendaria, no sale, épica No sale, morada Vale, una furgoneta Gracias, gracias Muchas, muchas gracias, adiós cámara, adiós Adiós Mira, ponte bien muchacha muchacha ya, ya mira. no se está quieta, eh Está, está revoltosa Está revoltosa, Está quieta que no puedo estar en dos sitios A la vez Ahí, quieta, eh quieta quiet, quiet. Quieta, cámara quieta. Ya tengo aquí con el cable puesta cargando. Que se iba la batería, chaval. Mucho apoyo. Bueno, más 20, más 20. Ya solo faltarían 20 más. De verdad, eh. Yo de verdad. De, de, de, lo flipo, eh. Lo flipo con Clash of Cars. Quieta ya, hombre. Que te quedas sin comida, eh. Que te quedas sin comer. De mí, entonces. ¡Ojo, el carro de guerra! Uh! ¿Qué hacemos, chicos? Nos gastamos gemitas en es que. En el... Esperaros que se viene. Que se viene tu ponte bien. Subida de nivel al nivel 80. Hemos subido dos niveles. Bueno, es que la cantidad de máquinas que hemos abierto no es normal. Se nos mejora la catapulta nivel 7, más 40% de tamaño en explosión. Sin mirar antes, tal que cual, nueva insignia es bloqueada. Alcanzado el nivel de prestigio nivel 80. Úsalo si quieres. ¿Y qué hago? ¿Me gasto 48 gemas en mejorarlo o no? Quedan por culo al juego. Voy a seguir abriendo máquinas. Si tenemos suerte, nos sale otra vez el carro de guerra. Para poder maximizarlo. No, maximizarlo, no, por, perdón. Para poder fusionar el nuevo y último coche que ya han metido en el Crash of Cars para fusionar. Nos sale el Panther, como es habitual, chicos. Por eso, con cada apertura que tenemos, se suelen repetir los coches. Y si nos saliese el carro de guerra otra vez, sería top. Además más 10 del mini auto. De aquí no termino yo hasta que no me salga el carro de guerra, chicos. Dejar un like, siempre lo digo. Perdón si soy muy pesado, pero es para que los vídeos se vean mucho más. A mí no me dais dinero ni nada por el estilo. Es para que los vídeos se posicionen mejor en YouTube. Llega más gente, seamos más. Uf, me ha asustado el vagón de guerra, chicos. Oh, el vagón de guerra. Quiero el carro. Quiero el carro, Class of Cars. Venga, lo estoy visualizando, eh. Lo estoy visualizando. Minitiado otra vez. Más 10. Venga, va, va, va, va. Están saliendo cositas diferentes. Carro de guerra. No, sale en común. Venga, en común. Carretilla de mina, bla bla bla. Morada, morada, morada Me da comunes gas of gas. Me da comunes Carruaje Más 10, ahora estará al máximo Venga y subimos de nivel Venga que subimos de nivel Chicos, no En realidad no Morada Cruzad los dedos chicos Cruzad los dedos Cacahuete, cacahuete No Cacahuete, no, quedan seis máquinas Quedan seis máquinas, chicos mi, mi, Madre mía, lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo, por favor No, el barco de fortuna no Está ya maximizado encima de todo Venga Dame otra morada Otra morada, así que Se viene, se viene ¿Se viene? No se viene No se viene Cuatro máquinas Cuatro moradas Venga No No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no Chata, Quieta cámara Qué pesadilla la cámara Venga, el bolido espectral más 10 Ahí está Tres máquinas... Ah, va a estar difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil. Muy, muy difícil. Y más si nos salen comunes. Si nos salen comunes, más difícil. Mini auto, ¿cuántas veces nos habrá salido ya esta...? Nada, hace dos o tres minutos en Mini Auto. Ha salido 20 veces, pero el carro de guerra no sale. no sale el carro de guerra? Vamos a ver. otra común. Pues nada, venga, pásala. ¿Por qué te? Gracias, hojas. Si es que es lo que siempre he querido Un bolquete para mi vida Un bolquete Y no nos sale el carro de guerra No nos sale el carro de guerra Y nos sale El duque Felicidades David Ojo Y nada chicos Como vais a ver nos hemos, nos hemos quedado a un carro de guerra Continuaremos más adelante Intentaré subir más contenido Hacer más aperturitas Subiré seguramente un vídeo enseñando el nuevo coche de prestigio. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars.